Yeah. Hola, gente, estamos en un nuevo vídeo. Aquí celebrando el nuevo año y también jugando con la skin de Boba Fett. Que ya salió la serie, os la recomiendo. Me he visto el primer episodio. Voy a poner solitario, que vas a jugar una partidita con Boba Fett. Y la vamos a listo. Como veis, me compré todo el pack porque. Me gusta mucho la serie, la verdad y si, que, y si queréis compraroslo Está por 2.300 el pack El pack completo ¿Vale? El pack completo Aquí están 3.500 porque bueno, Cuando lo compras ya no está rebajado Claramente Y bueno, tenemos la pantalla de carga del Mandaloriano Que por fin me cambió La, la del evento final a esta Por fin que llevo como... Tres semanas llevaba ya con esa pantalla de carga la verdad me aburría Bastante Y eso que no soy mucho de pantallas de carga Pero... Oye, ver siempre la misma imagen Me cansa un poquito No sé dónde vamos a caer La verdad A ver... Podemos caer... Voy a caer donde lo de Spiderman Aquí no sé por qué. Hoy quiero ir a por lo de Spider-Man, la verdad. Muerto Y también lo matamos a este Vale, tenemos que recolectar esta gema Más esto Vale No tenemos muy buen loot La verdad, diría yo, pero Pero algo tenemos nos disparan, no quiero pelea. He dicho que no quiero pelea. Vámonos a lo mejor. Ojalá no me persiga, la verdad. Uy, uy, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué hay tanta gente? Creo que está escapando de la gente siempre. Bueno, yo creo que va a ser un lugar seguro. Pero voy a cambiar... Bueno, no. No sé qué dejar. Bueno, dejo el botiquín Me estoy organizando el loot Ahí está Vale Nos curamos Si acaso Y no me fío yo mucho de este lugar, la verdad Bueno bueno Yo quería unas un, un, Su fusil, la verdad Te voy a decir una escopeta, pero Las escopetas en esta temporada No nos queden mucho jugo Porque quitan muy poco Pero eso sí, la automática me gusta La otra no No me gusta esa No sé si cambiarme las lapas Por los minis, venga, cambia las lapas por las minis Tengo una teoría de Fortnite con Star Wars Que es que Meten skin de Star Wars Cada cuatro temporadas si os fijáis Porque la primera colaboración Con Star Wars fue en el capítulo 2 Temporada 1 Luego de ahí Sacaron al Mandaloriano En el capítulo 2 temporada 5 Y luego Aquí en el capítulo 3 temporada 1 sacan algo a fed, entonces, pues cada cuatro temporadas tenemos una skin de Star Wars y eso me gusta la verdad no me gusta caer en los y sí, pero... caí ahí porque... bueno, no caí ahí exactamente, caí... caí aquí justo pero fui ahí porque no tenía otra alternativa Creo que el que me disparó antes era el que. El que también me disparó antes, justo en los Jonesy. Por aquí, oigo muchos los disparos. Vaya. Vaya, vaya, vaya, vaya. Toma. Uy, esa bala casi me pasa. Oh, Dios mío, estoy súper nervioso ahora mismo. Vale, se está curando. Seguramente. Sí, se está ahora curando. Ahí en el arbusto. Bueno. Seguimos por nuestro camino y lo ignoramos. Y hemos quitado doble 95. Vale, 5 kills. Not bad. Que me gustó más la partida de antes. Pero mejor no voy a hablar porque siempre que hablo. Cuando viene lo peor, uy, se cerró aquí al ladito. Eso es bueno y a la vez malo. Seguramente aquí haya más gente. No bueno, estoy yo, uy, Fortnite quiere que gane esta partida. ¿eh? Vamos a abrir estos dos cofres. Uy, yo creo que sí que quiere que la partida porque dándome estos splashes. Vale. No sé dónde está el que le di doble 95. Pero me gustaría volver a verlo. Ahora con minut reciente. ¿Dónde fue que me peleé con él? Creo que ahí, por ahí Podríamos ir a por el drop Y es que de hecho lo voy a hacer No, ya lo tengo Lamentablemente Bueno, pues si me diese un subsist legendario o Algo así, uno, uno épico me quedan pocos de Spiderman. Bueno. Gracias. gratis! Vaya, vaya, vaya, vaya. vaya. Uh. No. Uf. Vaya. Tenía que pasar eso me tenía que pasar esto que me viniese uno desde China encima con el jabalí que me, me reveló la posición oye, pues un boti no estaría mal eh la verdad gracias Fortnite te quiero Fortnite de verdad, es que a veces me hace unas sorpresas que yo digo, ¿y esto? La Fortnite... Bien bien, bien, bien, bien. Bueno. Ahora una poti me vendría... Chulísima. Probablemente no me lo... Vaya a dar la poti. Oye, bueno, pues unos splashes no estará, no están nada mal, ¿eh? Gracias Fortnite, de verdad. A veces... Vale, bueno, por ahí hay mucho lío Y por ahí también eh, Ahí creo que hay dos peleando hay, hay dos peleando fijo Y creo que aquí Hay uno escondido Espera, mira, si ¿sí hago esto Sé dónde están. Sé dónde está uno, por lo menos. Y ahora voy a cambiar esto por lo de Spiderman porque... Se me acaba lo de Spider-Man y... Todo algo de movilidad, ¿eh? Porque necesito escapar o algo así. Uf. ¿Muerto? Me quemo, me quemó al final, ¿eh? me quemó. Tenía corona, pero no creo que la ganemos. Pero, oye, mira. Uy, tenía pescado. Uy, tenía poti. ¡Ay, no! La torrubenta. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Al final le va a tirar las bombas a él, eh. ¿Qué hace? Por Dios. Questate con el otro, por favor. Vengáis los dos. Por favor. O pues sea, solo te pido que no me vengas, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, que esté en el agua. Por favor. Por favor, te clavo la lapa. Buenísima. Vale. Vale, perdón por el silencio, de verdad. O sea, perdón. Si pues estoy ahora mismo... Uf. Vale, se han matado. Bueno, tendré que, que ir contra esto. No me lo puedo creer Lo que me acaba de hacer Eso Es muy asqueroso Eso Es muy asqueroso Muy asqueroso Esos es de ratas Esos es de ratones Número 2 Bueno gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado